Yo soy de un pueblito que se llama San Pedro Techuchulco, muy muy bonito, muy tradicional, una maravilla mi pueblo. Acá en la calle de Lisboa había un gimnasio y venían muchos en ese tiempo, venían muchos jóvenes a, pues al box. Había peso pluma, peso gallo y peso completo, pero más más venían los peso pluma y los peso gallo. Y yo, pues están flaquitos los chavitos, pero sí están bien curtidos. Y, ¿qué onda tú? ¿Qué peso eres? ¿Peso gallo? Y ahí les empecé a decir gallos, gallos, gallos. Y ellos me empezaron a decir gallos. Por eso me quedó lo gallo cubos y licuados el gallo. Vengo desde las 4 de la mañana. Llegamos aquí a las 5, me, en el trayecto casi me hago una hora. Llegamos a las 5, empezamos a abrir, a acomodar. Y pues desde las 5 a las 4 de la tarde, gallito, pues sí está un poquito pesadón, pero bueno... El sacrificio tiene recompensas, Gallito. El trabajo es lo más esencial de un ser humano. Porque si no trabajas, puta, no, está, está cabrón, está cabrón, la neta. Sí, pues estudié, estudié mi, mi carrera de contaduría auxiliar ah, sí, en contabilidad, Gallito, no así ah, un contador profesional, ¿no? Pero en ese tiempo... Pues yo me metí a trabajar y mi primer sueldo fueron de 120 pesos, gallito, en ese tiempo. Y pues yo, la verdad, 120 pesos pues no, no me alcanzaba. Y pues me dediqué a, a esta profesión, a esta profesión de los jugos y licuados. Así es, gallito, pues este fue mi destino y este, y este lo voy a seguir, gallito. Yo disfruto de mis clientes, disfruto de todo, de todos mis clientes Luego les pregunto, ¿cómo quedó su juguito? No, pues quedó, que está rico Pero sí, a veces hay clientes que son muy especiales Y, y pues sí, como que te bajan un poco la moral Pero bueno, lo debo de tomar a, a la ligera Porque pues yo vengo a vender mi producto es lo que yo les digo me dice, no, pues es que está fea la naranja, está feo esto. Le digo, acuérdese que también habemos gente fea, eh mi jefe. Y ahí le saco la, la plática a la, a la clientela y me dice, no, no, no, está bien, está bien, gallito, échale. 29 años aquí, gallito, pues ya aquí ya dejé todos mis, mis mejores años, como dijo aquel, en el trabajo.